Bienvenidos, chicas, a un nuevo vídeo de Elden Ren. Soy Niarka y hoy estamos en la academia. ¿Y por qué estamos aquí? Simple, porque dejé el juego cuando me tocaba matar a Renala y pues siempre se me ha atravesado este boss. Por lo cual, hoy va a ser el día en el que le demos el juicio final. Que ya, como digo, macho, si no me acordaba ni cómo poner la espada a dos manos, ¿qué pues pasa, gente? Ah, no, por aquí no, es, ¿eh? ¿No, cierto? ¿Qué pasa, peñón? ¡Hostia! ¡Ay! Por aquí no es, ¿eh, manín. Si esto es de donde vengo. Plink, plon plink. Vale, pues nada. pame el escroto, viejo alcahuete. Que para mí que había otra, pero bueno, sala de peleno. Bueno. A ver, era por aquí. Bueno, subíamos eh, por aquí. Echamos así un, un dead room. Seguimos resto Hostia mi compadre ay. Y aquí había una pelea que yo ya me la pasé Que era contra un perro o algo así Me parece, no me acuerdo Que me dio por culo pero me la hice a la primera Giramos para acá Y aquí eh, tenemos la, el, el abierto este Donde Creo que yo abrí la puerta, sí, donde está el hijo de puta ese, el hijo de puta, de un alpiste me acuerdo, pero yo abrí una puerta la cual se podía pasar a ver si el hijo de puta este no me pilla ahora saliendo y me, me decide profanar en 27 idiomas el, el objeto. A ver, me parece ser que era por aquí, arriba, maybe, no me acuerdo. Ah, sí, sí, sí, sí, Simba. Hijo puta, hijo puta, hijo puta. Uy, uy, ajá, este era. Oh. Que ya estamos subiendo, que no pasa nada. La idea es ahorrar las pociones y las invocaciones, la verdad. Pero es que la prostituta que eres chimba. Que chingue su madre. <risa> Casi me, me mata, no, tío. A ver, tenemos que. da una tombola, to tombola de luz de color! Ole Bueno, chuparla, estoy perdiendo tiempo. Mira, te lo voy a decir en dos palabras, chupámelo. Me comen los huevos, los niños, pollas, Fortnite, esto... ¡La puta cría pendeja! Ni villancico ni hostia, eh, ojo. Acá, cae, acá. Cae. Eso ha sido un poco gratuito. No escucho, no escucho. Allí. Me quiere tirar en la pizza esa, oh, hostia. ¡No! ¿Me quiere tirar los libros? Tírame los libros ya, no me fido Ah ya me lo ha tirado ¡Oh my god! Ya estamos, ya estamos, ya estamos jefe, ya estamos maní, ya estamos, ya estamos, ya estamos ¡Chinga tu madre! Ahora que no me pegue ninguna hostia, ningún puto libro ese, ese, Esa pócima Me, la, me la, no me la he inyectado. A, a ver, a ver, a ver Corremos, corre. ¡Ah! Pero porque siempre me da ¡Tililing! Vale, bebemos pócima de esta alcahuete Vale Ahora nos vamos Para que la Genki no nos pegue Increíble No, no, es que tengo que descansar, eh, te lo prometo Mi puto perro, manín Esta zorra está terminando con... Dios, es que le pego cada hostia Oh, qué placer Gusto culposo, literal. ¡Jo! ¡Loco! ¡Me da lo posado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chupame los huevos! ¡Cállate, zorra! ¡Plin, plum, plin! ¡Cómeme los huevos, zorra! <ríe> y bueno, gente, eso ha sido todo el día de hoy. Soy Nier y me despido. ¡Hasta la próxima!